Buenos días, eh, bienvenidos y bienvenidas al foro Regla Fiscal y Coyuntura Económica. Este es un espacio para el análisis y la reflexión nacional organizado desde la rectoría de la UCR, desde la Universidad de Costa Rica. Contamos el día de hoy con la presencia de tres economistas y docentes de la Universidad Pública. Tenemos a la Máster Roxana Morales, economista y docente de la Universidad Nacional, quien actualmente es la vicerrectora de Administración de la Universidad Nacional. Contamos con la presencia de la máster Sofía Guillén, economista y docente de la Universidad de Costa Rica, y el máster Fernando Rodríguez, economista y docente también de las Universidades Nacional y de Costa Rica y ex viceministro de Hacienda durante la administración pasada. Eh, antes de iniciar con la exposición de nuestras nuestras personas invitadas quisiera hacer una pequeña introducción sobre el tema de hoy con el fin de poner en contexto y problematizar un poco tal vez la discusión que tendremos. Eh, básicamente y en sencillo que es una regla fiscal, en términos generales, bueno yo sé que tal vez los... Eh, las personas que, me, que nos acompañan el día de hoy van a profundizar sobre eh, este tema, pero en, termano, en términos generales es un cuerpo normativo que establece los lineamientos o las reglas del juego sobre la forma en que se debería gestionar el gasto público. Eh, la administración pasada, eh, Solís Rivera, presentó una reforma fiscal integral por etapas una primera etapa en donde se concentraban los proyectos para obtener nuevos ingresos, que ahora don Fernando también podría ampliar un poco de esto, fue así como se dio una lucha, por ejemplo, por aprobar el proyecto de la lucha contra el fraude fiscal, eh, se aprobó el proyecto contra el contrabando, así como otros proyectos como la ley de sociedades anónimas. También se presentaron sin ningún avance, proyectos eh, para reformar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Eh, por otro lado, otra de las etapas de la, de la reforma fiscal que se planteaba, la concepción era la parte de contención del gasto. Y ahí se presentaron reformas a, a las exoneraciones, eh, a los temas de gestión sobre la caja única del Estado, y se ordenaron algunos temas, bastantes, en cuanto a las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Dentro de esta concepción de, de propuesta fiscal, el proyecto de reforma de regla fiscal se ubicó, y hoy tal vez en retrospectiva podría decir que tal vez un poco ingenuamente, en, un, en una última etapa, una vez que se hubieran cumplido las anteriores, sobre todo la de los, obtener ingresos frescos. Eh, o sea, se, se, ubicó, se ubicaba una vez para, para aplicar una vez, o empezar a discutir y aplicar una vez que se contara con más ingresos, porque esta regla fiscal se concibía como un proyecto de disciplina fiscal, no de gasto. Entonces, por ejemplo, el proyecto buscaba que no se aprobaran nuevos proyectos en la Asamblea sin contenido presupuestario, también desacelerar un poco el gasto durante un periodo prudente, prudente mientras se alcanzaba un nivel razonable de equilibrio, se buscaba una regla con cláusulas más flexibles y no se buscaba realizar recortes significativos ni afectar la inversión pública y menos se buscaba lograr un superávit, superávit a través de, de esta regla fiscal sobre todo se pensaba que esta visión de la regla fiscal sin aprobación de impuestos eh, dejaba el ajuste solo al lado del gasto y tendría que darse una desaceleración muy fuerte eh, el problema y aquí me gustaría que Fernando cuando eh, hable se refiere un poco a ello cuando haga su intervención cuando este proyecto de regla fiscal se cambia, ¿verdad? O, o que se concebí, concebía de una forma, eh, se, se convierte en una moneda de cambio para aprobar impuestos, para aprobar el IVA o para aprobar eh, la, los proyectos que después este, se integrarán en, en un solo proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y que me, me gustaría que haga un poco referencia a ese tema porque a él le tocó parte de esta negociación, por otro lado, me gustaría que Sofía se refiera al tema que nos ocupa también con una pregunta. En este contexto en el que muchos sectores claman y exigen las acciones de reactivación económica, en momentos de una desimportante desigualdad social, problemas que algunos, y muchos, o casi todos se han incrementado como consecuencia de la pandemia, ¿Qué panorama vemos para el futuro con una aplicación de la regla fiscal en su escenario más restrictivo? Y para Roxana, eh, también desde la perspectiva eh, como autoridad de, la, de las universidades públicas, con la aplicación de esta regla fiscal en un escenario también en donde es necesario reforzar o atender como consecuencia de estas desigualdades eh, algunos temas sensibles para el, la población estudiantil, como el tema de becas. ¿Qué panorama se visualiza en los próximos años, sobre todo en las inversiones que deben realizar las universidades públicas? Eh, voy a iniciar dándole la palabra a Sofía Guillén eh, por un periodo máximo de 15 minutos. Yo, si, si veo que están muy emocionados, yo les aviso como en el minuto 14 para que vayan concretando para tener tiempo de las preguntas del público que nos ve por YouTube. Entonces, eh, adelante, Sofía. Muchas gracias y bienvenida. Buenos días. Eh, un placer compartir este espacio con, con don Fernando, con doña Roxana, con Marinela. Y gracias a la rectoría por abrir eh, estos, estos lugares de encuentro y discusión. Eh, pues, efectivamente, como Marinel ha, planta, ha planteado, la regla fiscal es un debate ya de varios años, en particular era el título 4 de la ley 9635, la reforma fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Fue un título del que se habló muy poco en los medios de comunicación masiva. La mayor concentración, digamos, de debate estaba en torno al IVA o a renta o incluso empleo público, pero casi no se habló de este cuarto título o capítulo que era la regla fiscal y que tenía o tiene enormes consecuencias sobre la capacidad de entregar bienes y servicios desde la función pública. ¿Qué hace la regla fiscal? La regla fiscal establecía cuatro escenarios en donde según el nivel de deuda que tuviese el gobierno central, se tendría que ir recortando o limitando el crecimiento interanual del gasto. Entonces, en los primeros tres escenarios, en el caso inicial, si la deuda era inferior al 30%, se limitaba un poquito el crecimiento interanual, si la deuda ya estaba entre 30 y 45, ya se limitaba un poquito más el, el, el crecimiento interanual del gasto corriente, eh, el tercer escenario ya era si la deuda estaba entre 45 o 60 por ciento, que es hasta donde estuvimos 2018, 2019. Ahí se limitaba ya un poco más el gasto corriente. Y finalmente, el cuarto escenario, que es en el que entramos en este momento, es cuando la deuda superara el 60 por ciento del PIB, en cuyo caso ya no solo se limitaba el crecimiento interanual del gasto corriente, sino también el del gasto de capital, porque ahí se limitaba todo tipo de gasto. Entonces, según estos cuatro escenarios, según iba creciendo la deuda, iba limitándose el crecimiento interanual del gasto corriente. En este último cuarto escenario, que es en el que estamos, porque la deuda ya pasó el 60% del PIB, eh, lo que sucede es que además hay una serie de medidas extraordinarias que es, la ley habilita a utilizar, que es congelar pensiones, eh, que es incluso congelar salarios ni siquiera por costos de la vida, es decir, en términos nominales. Y además, a partir del 50% se activaba una cláusula que permitía eh, no cumplir con todas las obligaciones de transferencias en partidas presupuestarias, en partidas específicas, perdón. Ahí hay un montón de programas sociales. Entonces, en realidad la regla fiscal era toda una... Eh, reestructuración de cómo iba a operar el gasto público en función del de crecimiento interanual de la deuda. En aquel momento, lamentablemente, a mi criterio, no se debatió lo suficiente. ¿Cuáles han sido las consecuencias de eso? Y un poco para responder la pregunta que Marinela me plantea, de, de por dónde va la cosa o qué nos esperan, además en un escenario en el que queremos reactivación económica. Vamos a ver qué, en qué se ha traducido la regla fiscal. ¿Qué, qué se ha ¿Qué, ¿Qué ha hecho en la práctica? Vean esta noticia de agosto del 2019, ahí se supone que estoy compartiendo pantalla y ustedes la están viendo. Esta noticia del 2019 anunciaba que el gobierno ya con la regla fiscal aprobada, ya hecha ley de la república, estaba aplicando recortes masivos en el presupuesto nacional, inclusive más fuertes que lo que la regla fiscal establecía. Es decir, la regla fiscal se convirtió en la excusa política para poder asumir recortes masivos, incluso más agresivos que lo que la propia regla fiscal establecía. Eso ha sido una constante en los últimos años. Este era el presupuesto para el año 2020 que se discutía en el 2019. De ahí resulta que también para el presupuesto 2021, es decir, el de este año, todavía con los rezagos de la crisis, también Hacienda presenta un presupuesto y le recorta 368 mil millones en gasto primario y nuevamente usa como referencia la regla fiscal, pero se vuelve más agresivo el recorte que lo que la propia regla fiscal determina. Por ejemplo, para este año el ministro detalló que el crecimiento que querían recortar eh, iba a estar por debajo del límite que la regla fiscal estaba estableciendo en el escenario correspondiente. Entonces, esta ha sido la tónica, ¿ok? Desde que se aprueba la regla fiscal, vamos a ver, los recortes no son nuevos, aquí recortes hay a cada rato. Yo cuando trabajaba en la Asamblea Legislativa veía como le recortaban al Ministerio de Trabajo, al MINAE, al Ministerio de Cultura. Y eh, pues esos son los recortes de todo el tiempo, ¿no? Van despedazando de a poco la institucionalidad. Pero la regla fiscal se convirtió ya en la justificación legal de un anhelo político ideológico de recorte sistemático. Y lo han hecho. Efectivamente, desde que se aprobó, han utilizado la regla fiscal como parámetro e inclusive han procurado ser más agresivos que la propia regla fiscal. En la mesa multisectorial, el gobierno de la república sin que los sectores de forma unánime se lo pidieran porque no se lo pedimos, eso quien se lo pidieron fueron las cámaras empresariales, eso no fue una solicitud unánime de la mesa, el gobierno se comprometió a realizar un recorte masivo nuevamente de forma más agresiva que lo que la regla fiscal determinaba. ¿Para cuándo? Para el otro año. Es decir, el presupuesto que van a discutir ahorita en septiembre para el otro año, va a venir con recortes todavía más agresivos que los de los últimos dos años. Ese es el escenario que tenemos enfrente. ¿Qué significa eso en la práctica? Que, aunque sea gasto corriente y no gasto de capital, ¿y ¿qué es gasto corriente? Bueno, es que ahí hay ciertamente disponibilidad de plazas, por ejemplo, acordémonos del conflicto que hubo con las cocineras del MEP, a quien la Asamblea Legislativa no quería darles la plaza, ya eran trabajadoras, solo que estaban subcontratadas, ¿verdad? Y entonces pidieron que por favor les formalizaran la plaza de una vez por todas, porque son mujeres en su mayoría, con muchos años de trabajar de cocineras en los eh, comedores estudiantiles de escuelas y colegios, que no tenían estabilidad laboral, y entonces pedían que por favor se les diera ya la plaza después de tantos años. Y la Asamblea Legislativa, recuerdo que les contestó, no, porque si hacemos eso, sobrepasamos el límite que la regla fiscal nos ha impuesto. Vean para lo que sirve en la práctica la regla fiscal. ¿Verdad? La regla fiscal en la práctica significa menos recursos disponibles para partidas específicas, ahí hay un montón de cosas que incluyen programas sociales, pero también menos recursos disponibles para permitir que las personas funcionarias públicas en condiciones como estas cocineras con muchos años de tener sueldos muy bajos, en condición inestable, no puedan pasar ya eh, a formalizarse de manera estable. Entonces en la práctica se ha convertido en una manera de limitar la capacidad de la función pública de entregar bienes y servicios de calidad. Otro ejemplo muy explícito es el regreso a clases. Yo como que los ejemplos suelen ser más de educación, de escuelas y colegios, porque es, es, es el sector con el que más trabajo. Llegan, regresan a clases los muchachos y muchachas este año y resulta que habían escuelas y colegios en donde ni siquiera había alcohol en gel ni cloro, porque en gran parte los recursos disponibles eran o muy escasos o estaban atrasados en entregas. Entonces... Eso es lo que significa recortar, ¿verdad? A lo mejor uno dice, ay sí, sí, que le recorten, qué montón de vagos, tienen salariados, bueno, todo ese discurso mediático. Bueno, en la práctica recortar significa que no hay, que en, las, que en el colegio de Santa Marta se está cayendo el techo y no hay plata para arreglarlo, eso es lo que significa, así de simple. Y finalmente, otros ejemplos que quería mostrar, se me, se me, me quedan unos minutitos estos tres que les he mostrado son recortes en el presupuesto, ¿verdad? Que afectan a la persona funcionaria pública pero que afectan la entrega del bien o servicio que da el Estado. Y es que que estén malas las escuelas y colegios, ¿a quién, a quién afecta? Día sí, a los niños, niñas, adolescentes, a los padres de familia que, que, que mandan niños y niñas a, a escuelas y colegios en donde no necesariamente hay condiciones salubres en media pandemia para recibirlos. Bueno, eh, los recortes significan erosión en la calidad de los servicios públicos, eso es lo que significan, ¿verdad? En las universidades públicas ahora doña Roxana eh, profundizará desde el conocimiento que ella tiene que ha significado también, pero además la regla fiscal ha funcionado de excusa para esos recortes presupuestarios, pero también vean que paradójico, porque en el caso de empleo público, en el proyecto de ley que está en discusión, se supone que que todos los funcionarios públicos actuales pasarían a estar bajo el régimen del nuevo empleo público, ¿verdad? De salario global. Y lo que dice el proyecto de ley de empleo público es que si usted ahorita gana menos salario que lo que sea que le calcule Mideplan y el servicio civil como salario global, le iban a ir aumentando hasta llegar al nuevo salario global y ahí se iba a quedar estancado. Si por el contrario usted ganaba más que lo que Mideplan y el servicio civil le calcularan, quedaba estancado de una vez. Pero resulta que entonces, algunos funcionarios públicos dijeron, bueno, ay, tal vez si sí me funciona. Bueno, no nos engañemos porque lo que sucede es que ya Mide plan advirtió que de todos modos no hay forma de mejorarle los salarios públicos, ni siquiera en el escenario en el que la ley dice que se haría, porque la regla fiscal frenaría esa mejora. Entonces, nuevamente sale la regla fiscal como un mecanismo de eh, congelamiento, porque en la práctica es un congelamiento salarial lo que están aplicando ahí. Y finalmente, el último ejemplo que les quiero traer es el de las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes se van al sitio oficial de la Presidencia de la República en donde plantean eh, cuáles son los proyectos y, y medidas que el Poder Ejecutivo quiere negociar con el FMI se dan cuenta que vienen un montón de proyectos de ley, de los que ya ustedes sabrán, empleo público, eh, renta global, etcétera, pero además viene como parte del acuerdo con el FMI un decreto del Poder Ejecutivo, ojo, un decreto, no necesita pasar por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo puede aplicar esto ya, ¿ok? Un decreto, para el cumplimiento de la regla fiscal. Otra vez sale relucible la regla fiscal como la justificación legal de aplicar recortes masivos. Y esta vez dentro de las negociaciones con el FMI. Vámonos a ver qué dice ese decreto que van a negociar con el FMI. Cuando ustedes se van a ver el decreto, que es este que les estoy mostrando, vean lo que dice, básicamente, vamos a hacer esto un poquito más grande. Eh, ay, ya no lo logré. Ah, está aquí. Básicamente lo que dice el decreto es que se van a limitar, ¿verdad? Se van a limitar la ejecución presupuestaria de ciertas partidas. Vean qué interesante. En los presupuestos les recortan la plata que le dan a las entidades. Este decreto lo que hace es recortar la ejecución, es decir, aunque le den la plata, no la puede ejecutar toda. Es decir, tras de que le dan menos plata, además no la puede ejecutar toda. Eso es lo que dice este decreto. Y este decreto aplica para varias, varios clasificadores del gasto, incluyendo las transferencias corrientes. ¿Qué son transferencias corrientes. De ahí, la plata que se le da al PANI es una transferencia corriente, el FES que se le da a las universidades públicas es una transferencia corriente, eh, lo, la, lo, el fondo de FODESAF, el mayor programa, el mayor fondo de programas sociales de este país, es una transferencia corriente. Bueno, lo que dice este decreto es que esas partidas presupuestarias que de por sí ya van recortadas, porque ya vimos que Hacienda y la Asamblea Legislativa las recorta, además de la plata que se les dé, no la pueden usar toda, sino unos ciertos límites que les establecen. Entonces, yo les, les muestro estos, eh, estos ejemplos porque me parece que cuando ya uno desglosa cómo se ha utilizado esa regla fiscal que era parte de la reforma, se da cuenta de que se ha convertido en la justificación legal de aplicar los recortes masivos que ideológicamente han querido hacer durante muchísimas décadas, pero que finalmente ya hay una ley que les da esa potestad y ahí se salvan ninguno, es decir, ahí no se salva nadie porque aunque las universidades públicas tienen un debate sobre la legalidad de que les aplique o no la regla fiscal, en la práctica he escuchado a diputados y diputadas en la asamblea legislativa insistir en que no quieren darles más plata porque les da miedo violentar la, el límite de la regla fiscal, entonces en la práctica lo utilizan como excusa política ¿Qué significa esto, Marinela, y con esto cierro? Vos me preguntabas qué significa esto en el contexto de la, contexto de la reactivación económica. Básicamente significa la, la, la, la retracción, digamos, eh, de la demanda agregada, ¿verdad? El gobierno es un agente económico, participa de la economía, entrega bienes y servicios, pero también... Compra y alquila bienes y servicios, también es un empleador, cuando vos vas disminuyendo su margen de acción, perdés calidad en los servicios públicos, pero además, de ahí, hay menos plata para hacer carreteras, hay menos plata para poder invertir en educación pública, hay menos plata para comprarle las pizarras al proveedor privado que las dará, ¿verdad?, hay funcionarios públicos que ya no podrán tomar tantos taxis o ir tanto al restaurante y al final se va golpeando al usuario que recibe el servicio público, que recibe un servicio cada vez de peor calidad y a las familias que reciben salario por trabajar en la función pública. Es eh, una medida que atenta contra la reactivación económica y que no ayuda en nada. No, no, no te aportan nada. Es decir, ¿qué te aporta recortarle fondos a los programas sociales en un momento en el que además hay más necesidad de ellos? Porque paradójicamente hay más desempleo, más miseria y entonces más gente ocupará ingresar a la educación pública porque no puede pagar la educación privada. Bueno, pero hay menos plata disponible. Esa es la paradoja del escenario que ha causado la regla fiscal. Muchas gracias, Sofía. Agradecemos tu exposición en tiempo y detallando con ejemplos. Eh, María Elena Sandi dice, bueno, así es, hay muchos faltantes en escuelas y afectan a los niños. Eh, esto me lo ligo con lo que ya para darle la palabra a Fernando. Eh, en último caso, en este momento de, de gran desigualdad, ¿verdad? producto de muchas cosas, es, eh, estructurales y, y coyunturales en última instancia las poblaciones vulnerables son las poblaciones que más eh, afectación digamos podrían tener en un futuro cercano y mediano eh, también para decirles que recibí, recibimos un saludo por parte de Alejandro Muñoz Villalobos que saluda a sus colegas y felicita a la rectoría por el espacio eh, con los mismos 15 minutos de tiempo muchas gracias Alejandro por estar conectado en este espacio y vamos a darle la palabra a Fernando con los mismos 15 minutitos cualquier cosa, si está muy emocionado yo le, también le hago señas adelante ok, muchas gracias bueno, este, yo, yo creo que ya con la presentación de Sofía hay algunas cosas que, que, que, que podemos aprovechar que se dijeron para poder adicionar otras Vamos a ver, este, yo creo que la regla, en, en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, pudiera ser un instrumento que, que efectivamente contribuya, uno más, no el único, a generar ciertas condiciones de estabilidad en materia fiscal. Eh, sobre todo cuando, cuando hay algún desorden en el, en el movimiento del gasto a lo largo del tiempo. O sea, uno, uno podría pensar que este, si, si las si esas necesidades se pueden ordenar bajo algún marco este, temporal, eh, eventualmente eso puede contribuir a, a poder este, a hacer orden, digamos, en materia de finanzas públicas. ¿Cuál es el problema y cuál es el, el gran pecado que tiene este proyecto? Bueno, son varios los, los, los inconvenientes. Yo creo que el primero es que debió haber partido de una base de ingresos mucho mayor. O sea debió haberse empezado a aplicar a partir de que el país lograse alcanzar una cierta recaudación en términos del PIB. ¿Por qué? Para evitar que se convirtiese la regla en un instrumento de ajuste y no de estabilización. ¿Okay? En ese sentido, por ejemplo, si hubiéramos logrado que se mantuviera, pero en alguna versión original esa situación estaba... Esa norma que dijera, bueno, mire, la aplicación de la regla va a ser a partir de que lleguemos al 15 o el 16% de carga tributaria o al 15 o 16% de ingresos corrientes con respecto al PIB. Entonces, la regla pudo haber contribuido como un elemento adicional a un proceso de ajuste que también implicase eh, movimientos en materia de ingresos y no haber dejado todo el ajuste como está sucediendo ahora recostado con el lado del gasto. Yo creo que esto hubiera sido fundamental para poder este, empezar ese proceso y haberlo hecho de una manera más ordenada. Lo otro es que si la regla depende del de movimiento en el tiempo de la deuda, yo creo que esto sí lo, lo dijo Sofía, o sea, hay dos factores que entran a jugar, digamos, que, que lo van desatando, o sea, cuánto va moviéndose la deuda pública, la deuda del gobierno central a lo largo del tiempo, y entre más alta sea, menor es el porcentaje de gasto con respecto a la evolución del, del, del product, de la producción. Ok, si eso es una situación, nosotros debimos haber introducido una regla, mecanismos que permitiesen evitar que la deuda creciera de manera acelerada. O sea, hay, por un lado lo que decía al principio en materia de ingresos, pero por otro lado también haber entrado a, a los, los factores, los elementos estructurales de por qué la deuda en nuestra crece tan rápidamente. No es solamente la existencia de un déficit en los niveles en los que está. No, porque la deuda depende de tres factores que le, que le dan dinámica a lo largo del tiempo. Lo, el resultado primario, el nivel de crecimiento de la economía y las tasas de interés. Y las tasas de interés de nuestra deuda son muy elevadas. Según el, el, el trabajo que ha he hecho Bank of America el año pasado, Costa Rica está entre el 10% de países en el mundo con la deuda más cara. Propiamente estamos en el percentil 92. Entonces quiere decir que teníamos o tenemos todavía espacio para haber entrado los factores estructurales que hacen crecer nuestra deuda y haber entrado también a ver eso, porque claro, si dejamos que la deuda se moviera libremente en el tiempo, entonces cada vez íbamos a tener una regla más restrictiva y íbamos a hacer el ajuste únicamente por el lado del gasto. El otro tema es que la regla tuviera un mecanismo de excepcionalidad de manera automática. Resulta que quedó de forma discrecional y yo creo que ese también fue un error de la aplicación de la regla. ¿Qué quiere decir esto? Que en situaciones de crisis o en situaciones de emergencia, que las dos las estamos viviendo en este momento, las dos juntas, la regla dejarse de aplicarse automáticamente. El artículo 16 de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas dice que la regla se puede dejar de aplicar si hay recesión o si hay una emergencia que implique un nivel de gasto, si no me equivoco, superior al 0,3% del PIB. Ambas se cumplieron el año pasado, pero el gobierno se negó a dejar de aplicar la regla. Entonces, ahora lo que va a suceder es que para poder seguir aplicando la regla hacia adelante, vamos a usar como referencia el gasto del el, el PIB nominal perdón, del año pasado, que en este caso fue prácticamente negativo. Entonces, cuando hagamos el movimiento a lo largo del tiempo, eso quiere decir que el gasto, el límite de los próximos años, va a ser reducido por tener que haber utilizado ese año como referencia y ahí es entonces donde la regla se convierte no en un mecanismo de estabilización, sino en un mecanismo de ajuste de una manera muy violenta. Es más, es, bueno creo que Roxana se, se, se va a referir a, a eso, pero si uno ve los datos exactos, el año entrante vamos a crecer, o deberíamos crecer, términos de gasto apenas un 1,92, y en el 2023 y en el 2024 un poco menos de un punto, de un y medio por ciento, en términos de crecimiento anual. Quiere decir que vamos a quedar creciendo, inclusive por debajo de las inflaciones esperadas. Y en ese sentido, la capacidad de las instituciones para poder ajustarse a las demandas de la gente se van a ver muy limitadas, pero además vamos a tener un crecimiento real negativo. Y eso nos va a impactar a nosotros también desde el punto de vista de las universidades, porque si no tenemos que ajustarnos al hecho, o si, no, no, si nos vamos a ajustar al hecho de, de que también existe el decreto este 42.798 que Sofía explicaba, que además va, viene de, de una forma muy restrictiva a, a afectar los ingresos por, este, por el lado del FES, además de eso vamos a tener limitaciones en materia de crecimiento y aunque consiguiésemos recursos de cualquier lado no los vamos a poder utilizar. Entonces... Muchas partidas de gasto van a decrecer en términos reales en los próximos años. La capacidad de las instituciones públicas para hacerle frente a las demandas sociales se va a ver seriamente comprometida durante ese tiempo, incluyéndonos a nosotros dentro de las propias universidades. Esto quiere decir que si, cre si seguimos creciendo en términos de población a atender, o sea, si seguimos teniendo una demanda creciente de estudiantes que buscan este, ingresar a las universidades y con ello una demanda creciente de recursos para destinarlos a ayudas vía becas, sin considerar que además por la situación social y económica del año pasado esa demanda pudiera crecer, no vamos a tener capacidad para asumir esa demanda a lo largo del tiempo de manera satisfactoria, porque nosotros nos vamos a hacer más chiquitos en términos de, de, de, de recursos. Vamos a tener... Un poquito más de plata y con eso, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque ahí entramos en una trampa, vamos a cumplir lo que dispone el artículo 85 de la Constitución. O sea, no nos van a dar menos plata, nos van a dar un poquito más de plata todos los años. Pero resulta que esa plata, enfrentándose a la realidad económica de la inflación y el crecimiento que va a tener el presupuesto, va a significar cada vez menos capacidad para actuar. Entonces, las universidades, indudablemente, en los próximos años, bajo estas condiciones, se van a terminar haciendo más pequeñas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quisiera estar en los zapatos de, de, de, de Roxana o, o de sus colegas en las otras universidades, pues eso es todo un reto de, de, de, digamos de palabras mayúsculas, que no debería además este ser una cosa que solo se, se, se tenga que solventar en esa vía, creo que es suficientemente grande la situación, como para que como universitarios todos nos pongamos este, a, a buscar soluciones a este problema o plantear la realidad de lo que eso implica. Decírselo a las autoridades de forma clara, a las actuales y a las que vienen, porque esto no es un problema además que se va a resolver este año. El otro problema que tiene en la regla es que, bueno, a partir del año entrante va también a capturar el gasto en inversión, porque ya pasamos de concentrarnos en el gasto corriente al gasto total, el año pasado, el gasto de capital decreció casi un 40%, propiamente un 38 y pico por ciento. Eh, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es tener una capacidad cada vez más disminuida de contribuir por la vía del gasto público a dinamizar la demanda agregada. O sea, quiere decir que nosotros vamos a ir perdiendo cada vez más la posibilidad de generar o de introducir estímulos en la producción vía gasto público para que la economía se reactive más rápidamente. Y eso es una gran contradicción en relación con la situación que estamos viviendo, porque si bien con los números que recientemente dio a conocer el Banco Central, de que la economía decreció menos el año pasado de lo que se había hablado, lo cierto es que siguen habiendo muchas dudas sobre la capacidad de crecer más este año con respecto a lo que se había indicado. No solamente porque la pandemia ha sido más difícil de controlar durante este año lo que se tenía previsto el año anterior, sino porque a nosotros nos está golpeando más fuertemente. Y ya eso obligó a que esta semana, por ejemplo, se tomaran medidas adicionales. Y este descontrol, desgraciadamente, en materia sanitaria, está pasando factura en otros ámbitos. Ya, por ejemplo, en materia de turismo, alguna, algunos turistas internacionales han empezado a cancelar sus viajes a Costa Rica. Entonces, si no introducimos estímulos para poder este, crecer más por la vía de la inversión pública, pues entonces vamos a pasar mucho tiempo con un crecimiento muy raquítico que no va a poder atender los, los problemas del país. A eso sume menos capacidad de formación de profesionales que vamos a tener en las universidades bueno vamos a, a pasar muchos años literalmente haciendo nadadito de perro en materia económica. Eh, el otro gran problema que tiene la regla es que no aplican excepciones sobre la base de los problemas que se enfrenten, ya sean por ejemplo estos en materia social o inclusive ambiental. Eh, Costa Rica tiene compromisos asumidos en el Acuerdo de París para poder disminuir sus gases, sus emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales deberían implicar ciertas acciones eh, e inversiones y gastos para poder lograr esas metas. Bueno, resulta que no tiene una excepción la, la, la regla para el gasto en materia ambiental. Es más, si el país recibe, como ha estado haciendo en los últimos meses, Donaciones o cooperación internacional para poder darle, hacerle frente a estas obligaciones, no las va a poder utilizar si eso implica inyectar recursos y, su, y, y gastar por encima de la regla. Y de igual manera en el gasto social. El año pasado, por ejemplo, el IMAS, este, bueno, FODESAP también pasó, pero en el caso del IMAS propiamente, no solo vio reducida su, su capacidad de recaudación de ingresos porque se golpeó fuertemente la base contributiva, de, este, de, las, de, las, de los cobros que ellos hacen a través de las planillas, de las contribuciones sociales, sino que además las tiendas libres en el aeropuerto, los aeropuertos pasaron cerrados varios meses. Este, ahora el IMAS, para poder identificar cuánto tiene que gastar hacia adelante, desgraciadamente va a usar como base el 2020, y a, y a eso también me voy a referir un momento. Entonces va a tener menos recursos, pero una demanda creciente desde el año pasado porque la pobreza se incrementó. Eh, dejamos de dar bonos proteger, entonces tenemos una presión ahí latente de necesidades que todavía tenemos que atender y una entidad como el IVA no se va a poder este, salir de la regla fiscal porque no existe ningún mecanismo de excepción, salvo lo que dispone el artículo 16 que es temporal y no permanente. Y bueno, el otro gran problema que tiene la regla es que desgraciadamente después de aprobar la Contraloría obligó a las instituciones y al Ministerio de Hacienda aplicarla sobre la base del presupuesto ejecutado, y esto es particularmente dañino si consideramos el 2020 como base, porque el 2020 fue un año donde varias entidades no pudieron ejecutar todos los recursos por imposibilidad material de hacerlo, y en algunos casos porque no tenían los recursos disponibles para hacerlo. Cuando digo imposibilidad material, porque algunos no tenían capacidad para ejecutarlo todo, porque hubo una disminución en el ritmo de sus actividades, gente que no estaba yendo a trabajar, oficinas que estaban desocupadas, servicios públicos que se, se, se gastaron menos, pero esa va a ser la base para seguir este, midiendo la evolución del gasto en los próximos años. Entonces yo creo que este, tenemos que sentarnos a repensar hasta dónde la regla puede ser un instrumento que de verdad contribuya con, a solucionar los problemas del país o se puede convertir en un obstáculo serio para tener un proceso de recuperación sostenido después de la pandemia. Yo estoy viéndolo en este momento más por un lado lo segundo que por lo primero y creo que nosotros deberíamos hacer una pausa, en aplicación de la regla en este momento, ajustarla quitando los, los, las, como, como elemento de cálculo los datos del año pasado, establecer excepciones sobre la base de los recursos, de, de, de uso de recursos provenientes de terceras fuentes, por ejemplo, cuando existen donaciones o la generación de recursos propios. Y este, entrarle al tema de la evolución de la deuda como un elemento que también juega en el cálculo de la, de la regla y aplicarla sobre la base de que exista un mínimo de recaudación a partir del cual puede empezar a aplicarse. Si no hacemos eso lo que vamos a tener para los próximos años, con lo cual ya Sofía se refirió, por ejemplo, en materia salarial, es un movimiento sumamente restrictivo y contractivo sobre la economía, y en el caso de las universidades, además, una, una situación que, insisto, nos va a hacer más pequeñas frente a las demandas de la población, frente a las demandas de, de, del país, y una, con una capacidad muy limitada de respuesta. Si ahora... Hay estudiantes preocupados por los recursos que se están dirigiendo a las ayudas vía becas. Yo no me quiero imaginar qué va a suceder con esos recursos en los próximos años. Entonces, si nosotros no vemos esto ya como un problema para adelante, en algún momento nos va a estallar en la mano y yo creo que nosotros necesitamos evitar que esa situación se presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Hay una pregunta de Mauricio Gutiérrez que dice, bueno, comentario y pregunta, en un minutito que te queda te la voy a hacer. Uh -huh. La regla fiscal parece una medida procíclica, limita la inversión pública en un momento cuando debería aumentar, pero él pregunta, ¿cómo podemos presionar para eliminarla? Es, es procíclica en efecto, pero bueno, desgraciadamente este, se planteó en un momento que había una necesidad de hacer varios ajustes, y puede eventualmente, insisto, presentarse como una forma de, de, de abordaje que es un, es parte de un de una de una, de una serie de, de medidas de soluciones, o sea, no solamente ella, ya que es el problema que hay ahora, o sea, todo está recostado y, y puesto sobre la base de la regla, este, pero yo además creo que este debería tener esas cláusulas automáticas de salida, ¿verdad? O sea, si hay caída en la producción, no se aplica. Si hay una emergencia, se desactúan estas cosas. Si los ingresos provienen de, de, de fondos de terceros, eso no entra. Si estamos hablando de gasto para, para ayudas sociales, no se contabiliza, porque por lo menos a nosotros en las universidades nos ayudaría a sostener el, el gasto en becas y no que, el, que quede también limitado a esa premisa. Pero yo creo que hay que hacer el ejercicio... Este, económico, el ejercicio de análisis lo, eh, intertemporal y decir, mire, si nosotros aplicamos esto de tal forma como está planteado, lo que vamos a tener es una pérdida de funcionalidad del Estado para atender las demandas de la gente durante los próximos años y creo que eso es algo que lo tenemos que hacer dentro de las universidades sentarnos nosotros a hacer ese ejercicio decirle a las autoridades encontramos estos hallazgos tenemos estos problemas, si usted quiere tener una sociedad que este, una economía que siga creciendo y una sociedad que pueda enfrentar los efectos de, de posteriores de la pandemia, la regla no es un instrumento que se ajuste a esa realidad. Muchas gracias. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante como universidad, como grupos organizados dentro de las universidades y grupos de pensamiento también. Eh, muchas gracias, Fernando. Le doy la palabra a la señora vicerectora, doña Roxana Morales, eh, los 15 minutos también. Muchas gracias. Buenos días, Marinela, Fernando, Sofía y todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Muchas gracias por invitarme a esta importante actividad. Como decían los compañeros ahora, yo creo que no se le ha dado a esta regla fiscal la importancia que merece, ¿verdad? Y yo creo que no hemos entendido muy bien qué significa. Eh, a raíz de esto, entonces yo me tomé el tiempo para elaborar una pequeña presentación donde nos pueda explicar qué significa esto, ¿verdad? tratar de exponerles a ustedes cómo funciona la regla fiscal y cómo está impactando ya el presupuesto de las universidades, pero indistintamente que sean las universidades, es todas las instituciones del sector público y cuál va a ser la afectación que tendremos a partir del otro año que implica una regla fiscal mucho más drástica ¿verdad? en cuanto a la contención ...o a la reducción del gasto público. Entonces, recordando lo que dijo eh, Sofía al inicio, la regla fiscal establecida en el artículo 11 del título 4 de la ley 9635... ...establece cuatro niveles de regla fiscal. Nosotros en este momento, para este año, estamos en la regla C, ¿verdad? Que nosotros diríamos, eh, todavía para el 2021 está aplicando la regla eh, fiscal aplicada únicamente sobre el gasto corriente. En este caso... Cuando el PIB, eh, la relación deuda PIB es inferior al 60% del, por del PIB, se aplica la regla fiscal sobre el gasto corriente. Pero para el próximo año, ya porque tenemos una deuda PIB que supera el 60%, la formulación del presupuesto para 2022 tenemos que elaborarlo con una restricción del gasto total. ¿Qué significará? Este restricción para el gasto corriente y gasto de inversión. Ya ahorita les explico más claramente qué significa esto. Primero, veamos las proyecciones del programa macroeconómico del Banco Central para 2020. Vean que ya el, la, la deuda PIB superó el 60% del PIB, es decir, ya llegó el 68%. Para el 2021, para este año, se espera que llegue al 72,5%. Para el 2022, se espera que llegue al 75%. Y en este gráfico que se publicó hace unos días del marco fiscal presupuestario de mediano plazo, se puede observar que incluso para 2025 eh, la deuda pública superará el 84%, entre el 84 y el 87% y tal vez empezará a bajar un poquito. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar el próximo año con una regla fiscal D que es la más fuerte y va a mantenerse aplicada por muchísimos años hasta que la deuda PIB baje del 60% y volvamos a la regla C o que baje un poco más y, y, y vayamos a otros niveles de deuda y otros niveles de regla fiscal. Pero ya solo esto es un llamado a atención, incluso dentro de las condiciones o más bien dentro de la información que se ha proyectado, yo creo que vamos a pasar más de una década con una deuda PIB por encima del 60% y eso implicará que vamos a estar permanentemente en una regla C que es súper restrictiva. Ahora, a, a, además de la regla fiscal, es, digamos de que empezaríamos el próximo año, dice que cuando se aplican o cuando llegamos a este escenario de no se ajustarán por ningún concepto las pensiones, lo que mencionaba Sofía, el gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo que sean un paliativo para la deuda, lo que mencionaba Fernando, la restricción también total en el gasto de inversión y este importante que nos debe llamar la atención a todos, no se realizarán incrementos por costo de vida, en el salario base ni en los demás incentivos salariales. Ya este año, incluso la Contraloría improbó presupuestos que incrementaran los salarios base de las personas o que incrementaran por anualidades. Esa, esa restricción va a significar que vamos a permanecer aplicados en la regla de más de una década con cero incremento salarial, ni por inflación, ¿verdad?, en este caso, y esto significará que cada vez el salario real de las personas va a ser menor. Pero además tenemos otra condición, además de que va a ser menor, tenemos dentro del proyecto de ley para el Fondo Monetario Internacional está el proyecto de renta global. Este proyecto de renta global va a incrementar también eh, las, eh, los impuestos sobre la renta de los asalariados. En este caso, entonces, además vamos a tener una reducción en el salario líquido que podamos tener. Eh, la mayoría de funcionarios públicos que estén ubicados en salarios superiores a 500, 600 mil colones verán una reducción en sus ingresos por un aumento en los impuestos en este caso. ¿Qué tenemos también? También mencionada Sofía, vean que el título 3 en el artículo 15 menciona los destinos específicos. En este caso, en las universidades tenemos, por ejemplo, la ley de rentas propias o algunos destinos que teníamos nosotros. Y aquí lo que le da la, la potestad al gobierno es que considere la disponibilidad de ingresos para poder hacer la transferencia de sus recursos, es decir, les quita la responsabilidad de establecer el total del eh, presupuesto de destinos específicos. De hecho, ya el año pasado las universidades públicas nos recortaron de forma unilateral 267 millones a cada universidad por el, el, el, las transferencias de rentas propias. Entonces, ya el año pasado inició, ¿verdad? además, como mencionaba también, creo que es obvio, Fernando, hay una cláusula de escape que permite levantar esta regla fiscal, pero no hay ninguna intención de los políticos de levantarlo a pesar de la emergencia nacional y a pesar de la recesión económica que se vivió el año pasado y que hemos tenido en este año. También tenemos el artículo 17 que dice qué pasa con esos superávit libres que se generan por la aplicación de la regla fiscal. Dice que deberá reintegrarse al presupuesto nacional al año siguiente en que se generó para ser utilizado en amortización de deuda de inversión. Ahorita vuelvo con esto para que vean lo que significa esto. Y además establece una serie de sanciones donde estamos obligadas a las universidades y todas las instituciones a cumplir porque de lo contrario, si no hacemos caso a esta regla, a pesar de los recursos que hemos interpuesto las universidades públicas contra el título 3 y el título 4 de la Ley 9635, cualquier eh, incumplimiento se constituye una falta grave contra la hacienda pública y esto implicará eh, medidas contra las personas que eh, toman las decisiones, ¿verdad?, al interno de las universidades o cualquier institución pública. Ahora bien, aquí lo que muestro es un ejercicio cómo se calcula la regla fiscal. El año pasado, eh, o más bien el 2020, empezó la regla fiscal con un 4,67%. Lo que se hace es tomar el crecimiento, la tasa de crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años, se saca el promedio, en este caso estábamos en la regla C, el 75% de ese crecimiento del PIB es un 4,67%. Esta fue la regla fiscal que se aplicó en el año 2020. Para el 2021 tenemos un 4,13 que se calcula de la misma manera el crecimiento promedio de los últimos cuatro años del PIB. Para el 2022, que ya nos mandaron un oficio desde la Contraloría, la regla fiscal va a ser un 1,96%. ¿Cuál es la diferencia? Para 2020 y 2021 la regla fiscal estábamos en la regla C, que aplicaba límites solamente al gasto corriente para el 2022 en adelante y por muchos años como les mencionaba que vamos a tener una deuda pib por encima del 60% vamos a tener una regla fiscal aplicando sobre el gasto corriente y sobre el gasto total y el gasto total incluye el gasto corriente más el gasto de inversión entonces qué tenemos también cómo se aplica esta regla que lo mencionaba Fernando en la ley 9635 Nada más queda a nivel general el límite del crecimiento del gasto. Eh, en este caso, gasto corriente. Pues resulta que el año pasado, el año antepasado, hubo una discusión fuerte con la Contraloría y el Ministerio de Hacienda en cómo aplicamos la regla fiscal. Si solamente en los procesos de formulación del presupuesto o también en los procesos de ejecución del presupuesto. Resulta que decidieron hacer un, un híbrido, ¿verdad? aplicar las dos reglas fiscales sobre los dos momentos de... Eh, de formulación y de ejecución del presupuesto. Entonces, para este año nosotros estamos en este escenario. Tenemos la formulación presupuestaria para este año que se realizó el año pasado y lo que nos pusieron de límite fue instituciones tomen el gasto corriente que formularon el año pasado le aplican un 4,13 de crecimiento y ese es el máximo de gasto corriente que puedan formular en 2021. La mayoría de instituciones cumplió con esa regla fiscal en el proceso de formulación del presupuesto, pero ahora viene la regla fiscal en el proceso de ejecución. Entonces, ahora nos dicen, bueno, usted ya tiene esos recursos formulados, pero no va a poder gastar todos esos recursos. ¿Por qué? Porque en la ejecución presupuestaria resulta que el año pasado, si yo formulé 100 millones de presupuesto en gasto corriente y no gasté los 100 millones, ¿verdad?, Depende de cuánto gasté voy a poder gastar este año y entonces lo voy a aplicar un 4%, un 4,13% a lo que gasté el año pasado y ese va a ser el límite de gasto corriente que voy a tener este año a pesar de que tenga los recursos. Es decir, aunque tenga la plata formulada, no voy a poder gastar esa plata. Entonces, por ejemplo, si en la formulación presupuestaria el gasto corriente se encuentra en el límite de la regla fiscal, supongamos que son 115 mil millones de colones no se podrán incorporar nuevos recursos al presupuesto en gasto corriente a lo largo del 2021. Es decir, todos los presupuestos extraordinarios que vamos a hacer a lo largo de este año, no podremos incorporar recursos en gasto corriente si ya estamos en el techo de la formulación presupuestaria. Lo, a pesar de que nos hagan transferencias de, del gobierno en algún eh, tipo de transferencia, venta de bienes y servicios, es decir, generación de ingresos propios o transferencias de otras instituciones, convenios de cooperación en universidades, proyectos, por ejemplo, que se, que se ganen a nivel internacional, que impliquen recursos, ingresos para la universidad. Si ya estamos en el tope de la formulación en gasto corriente, no podemos meter esa plata en gasto corriente. Solo la podríamos meter en gasto de inversión, porque este año no tenemos límite en inversión. Entonces podríamos formular en inversión, o ¿qué podríamos hacer? Bueno, para meter la plata que Fernando se pegó en un proyecto, ¿verdad? a nivel internacional, no sé, 5 millones de colones, tendría que quitarle 5 millones a alguien, mandarlos para inversión y meter la plata de Fernando para que pueda ejecutar su proyecto. En ese nivel estamos en cuanto a la afectación en la proceso formulación, pero llega otro proceso. Ahora resulta que yo puedo meter la plata en el presupuesto porque tengo margen. Pero cuando llegan a controlarme la regla fiscal en ejecución, resulta que yo la puedo presupuestar, pero no la voy a poder gastar ni un colón, ¿verdad? Porque si yo estoy en el límite de, de, de, más bien, si yo ingreso los recursos, pero la ejecución del presupuesto del año anterior fue más baja de lo que se presupuestó, eso va a comprometer los recursos que voy a poder gastar este año. Entonces... Eso significa que aunque tenga plata no la puedo presupuestar y aunque pueda presupuestar un poquito más de plata, si ya me estoy pasado en regla fiscal en ejecución, no voy a poder eh, gastar esa plata que ingrese el presupuesto. Ahorita les explico con unos datos. Ahora, esto es este escenario del 2021 y esto es lo que estamos enfrentando. ¿Qué viene en 2022? Para 2022 vamos a tener el gasto corriente que se presupuestó en 2021, le vamos a aplicar un crecimiento de 1.96% y ese es el máximo de crecimiento del gasto corriente que yo voy a poder formular en 2022. Pero además, depende del gasto total que formule en 2021, voy a aplicarle el 1,96% y ese es el máximo de gasto total que voy a poder formular en 2022. En este caso, vean que en el caso anterior, yo podía incorporar recursos nuevos en inversión. Ya para 2022, si estoy en el límite también de gasto total, aunque me regalen... 100 colones no los voy a poder meter al presupuesto. Si tengo inversiones o, o algo y que me está generando alguna renta, no voy a poder meter ese presupuesto dentro de la institución a pesar de que exista. ¿verdad? Entonces, ahí imposibilita cualquier forma de ingresos nuevos, sea por transferencias del Estado o por ingresos propios de ventas de bienes y servicios. Vean lo grave que significa esto, que nos dicen, ustedes traten de buscar recursos propios, pero no los van a poder presupuestar y no los van a poder gastar si están dentro del límite de la regla fiscal. Y lo peor para 2022 es que depende de cuánto logremos ejecutar en inversión en 2021. Ese va a ser el techo de ejecución del 2022. Es decir, voy a poder gastar en 2022 en lo que gasta en 2021 más el 1,96%. Ahora, entonces, viéndolo en números para que comprendamos esto. Eh, hice un ejercicio con los tres, digamos, tres escenarios. Supongamos que tengamos, tenemos un ingreso de 100 mil millones de colones en 2019. Resulta que. Para la formulación del 2020, por regla fiscal, solo puede ser un 4,67%. Eso significa que lo máximo que podía presupuestar en 2020 es 104 mil millones. Lo máximo en 2021 en gasto corriente son 8, 108 mil millones, aplicando la regla del 413. Para 2022, lo máximo que voy a crecer es un 1,96%, es decir, 111 mil millones. Calcular la regla fiscal para los siguientes años que sería para 2023 y 2024, tomando la proyección de crecimiento del PIB, que ya tiene el Banco Central para, los, para el 2021 y 2022. Y esto nos da que la regla fiscal posiblemente en 2023 será un 1,64 y en 2024 es un poquito menos de 1,64. Entonces, este límite de gasto corriente nos va a decir esto es lo máximo que puede ir formulando esta institución año con año. Ahora... ¿Qué pasa en ejecución? ¿Verdad? Veamos ahorita solo ejecución. En ejecución, ¿qué pasa si de estos 100 mil millones en 2019 solo logró ejecutar el 97% en gasto corriente? Eso significa que gastó 97 mil millones. Le aplico el 467%, lo más que puede gastar en 2020 es 101 millones, aunque haya formulado 104 mil millones. Para 2021 lo mismo, la institución pudo haber formulado 108 mil millones y cumplió la regla fiscal en proceso de formulación. Pero llega el proceso de ejecución y nos dicen ustedes, estos 108 mil millones, lo máximo que puede gastar son 105 mil millones, es decir, 3 mil millones los va a tener que su ejecutar en 2021 o meterlos a inversión, porque en 2021 todavía no tengo la restricción sobre la inversión. Ahora, eh, esto significa, si ustedes ven la primera línea gasto corriente del primer eh, cuadro, en la, la primera línea de la ejecución y la primera línea de su ejecución obligatoria es el monto que voy a tener que su ejecutar en gasto corriente año con año, o sea que no voy a poder ejecutar aunque pueda formularlo por el límite de la regla fiscal. Este monto va a variar. ¿Qué pasa si en lugar del 97% hubiera gastado un, eh, un 90%? Pues estos límites van a ser mucho más bajos en los años siguientes. ¿Qué tenemos? En 2020 posiblemente yo pude haber presupuestado 104 mil millones, pero no gasté el 97%, puede ser un 95% hasta menos, ¿por qué? Porque ya se mencionaba en 2020, tuvimos la afectación del, del COVID y todas las medidas que obligaron a muchas instituciones eh, a subejecutar, ¿verdad? Por contención del gasto, además por reducción de ingresos y por eh, que las actividades, en el caso de las universidades públicas, se vieron en el mínimo, ¿verdad? Lo que son giras, actividades de docencia, etc. Entonces, esta subejecución castiga la posibilidad de ejecutar los años siguientes aunque hayan recursos ahora qué pasa a partir de 2022 supongamos que en 2021 tengo formulados 30 mil millones para inversión 108 mil millones para gasto corriente 30 mil millones para inversión y el gasto total formulado para 2021 son 138 mil millones resulta que es muy difícil gastar todo lo que se tiene presupuestado para inversión. ¿Por qué? Porque mucho de esto responde a obras que están adjudicándose, que están en proceso de adjudicación, que están en proceso de desarrollo y los pagos se van realizando conforme van avanzando las obras. Entonces puedo tener recursos comprometidos, pero si no los gasté, si no hubo un efectivo, un cash que salió, no es ejecución. Entonces supongamos que para 2021 logro ejecutar el 50% de esos 30 mil millones de gasto de inversión. Esto significa que estos 30 mil millones se me traducen en 15 mil millones que gasté. Tenía un presupuesto de 138 mil millones y solo gasté 120 mil millones. ¿Qué pasa para 2022? Resulta que ahora la regla fiscal va a aplicar sobre el gasto corriente como venía haciéndose, pero además sobre el gasto total. Si yo en 2021 solo gasté 120 mil millones le aplico el 1,96% de gasto total que puedo realizar el próximo año y me da 123 mil millones. Entonces, vean lo grave. Yo puedo presupuestar 141 mil millones el próximo año, pero tengo que subejecutar 18 mil millones de colones. ¿Por qué? Porque es el castigo por no haber ejecutado todo el gasto de inversión. Entonces, imagínense qué puede pasar con las obras que nosotros podríamos tener adjudicadas, que las obras que pueden estar en proceso de licitación, o este, y cómo hacemos para pagar esos compromisos. Incluso vean que si nosotros teníamos 30 mil millones, suponiendo que los ingresos son 107 mil millones, de estos 11 mil, 108 mil millones, me sobraron 3 mil millones, más los 15 mil millones que me sobraron de inversión, vean que lo máximo que yo puedo el próximo año ejecutar son 15 mil millones, o sea, ni siquiera lo que me quede del superávit lo puedo meter al presupuesto. Entonces, esto es sumamente grave porque esto va a comprometer el presupuesto de las universidades y, y estamos hablando aquí de universidades o de cualquier institución. Imaginemos un Ministerio de Obras Públicas donde tiene las obras verdad que no se van a ejecutar el 100% durante el año, no se va a gastar la plata durante el año. Entonces, eso significa que en los próximos años nosotros ¿verdad? En este, bajo este supuesto estaríamos subejecutando o teniendo que subejecutar esta plata. Ahora, ¿qué pasa con esta plata? No la voy a poder gastar, no la voy a poder meter en el presupuesto del otro año. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla fiscal? Entonces, volvemos a lo que les mencionaba, artículo 17. Tal superávit deberá reintegrarse al presupuesto nacional de la, en el año siguiente, aquel en que se generó dicho superávit, para ser utilizado amortización de deuda o en inversión eh, pública. Este, entonces, en este caso vamos a tener que toda esa plata que se subejecuta no la voy a poder gastar, no la voy a poder presupuestar y va a afectar significativamente los procesos de inversión y la inversión pública a partir del próximo año. Ahora bien, lo que les mencionaba, ¿qué pasa si en 2020 no, no ejecuté el 97% sino solo un 95%? Vean que ya los límites de ejecución van a variar, ya no voy a tener que subejecutar 18 mil millones y no 20 mil millones, ¿verdad? Entonces, cada vez, si el 2021 va a ser un año este, crítico en que lo que yo logre ejecutar en inversión, ese va a ser el techo de inversión a ejecutar en los siguientes años. Ahora, ¿qué tenemos entonces como resumen de afectaciones? En el caso de universidades públicas, se violenta totalmente la constitución política, ¿verdad? Tenemos que las rentas del fondo especial no se pueden ser abolidas ni disminuidas. Vean que a nosotros nos están tomando universidades con un presupuesto 2010, 2020 y 2021 que está recortado por el acuerdo en la comisión de enlace. En 2020 se recortó 35 mil millones y en 2021 27 mil millones de colones. El compromiso fue devolver ese presupuesto, pero ¿qué pasa si estamos en este escenario? aunque nos devuelvan esa plata, no la podemos meter en la corriente presupuestaria y no la podemos gastar. Entonces, ahí ocupamos alguna medida para poder nosotros meter ese, ese dinero en el presupuesto. También, que, como mencionaba Fernando, la regla fiscal establece un 1,96% de crecimiento el próximo año. ¿Qué pasa si la inflación es un 2 o un 3%? No puede crecer el FES porque no se va a poder presupuestar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no, la regla fiscal lo limita. Pero tenemos otra regla adicional que es la que mencionó Fernando, el decreto 42798, eh, que limita las transferencias de gasto corriente y el crecimiento máximo anual en el próximo quinquenio es 0,5% anual. Es decir, la regla fiscal establece un 1,96% de crecimiento, pero ese decreto dice 0,5%. No aplica a las universidades directamente, no, pero indirectamente sí, porque nosotros recibimos la transferencia del MEP y al MEP sí si le va a aplicar el decreto del límite de transferencias corrientes. Entonces, lo máximo que van a poder transferirnos el MEP es un incremento de 0,5 sobre un FES recortado, porque si es el FES total, no lo, va a poder, no lo vamos a poder ni siquiera presupuestar. Entonces, eso es muy grave para lo que está sucediendo en este año, en cómo negociar y cómo poder ejecutar esos recursos que nos dan 35 mil millones de 2020 y 27 mil millones de 2021, incluso hay 10 mil millones de 2019 que fueron recortados, ¿verdad? Este, para el presupuesto de las universidades. Ahora, ¿y los ingresos propios? ¿Qué pasa si las universidades obtienen más recursos por ventas, servicios o convenios de cooperación? La respuesta es, si está en el techo de la regla fiscal, no, poda, no podrá aceptar ni un solo recurso. ¿Por qué? Porque no lo podemos presupuestar, o tal vez los puede aceptar, pero no los puede gastar. Entonces, ahí es otra afectación porque ya ni siquiera para inversión, ¿verdad? Tendríamos que tener una restricción mucho más importante. Los ahorros que se generen en una partida en el año X por contención del gasto que redunden en una menor ejecución del gasto afectará el techo de la ejecución del presupuesto del año entrante y de los demás. Lo que le mencionaba, entre más baja sea la ejecución este año tanto en gasto corriente como inversión, la posibilidad de ejecutar el próximo año es menor y sabemos que estamos nuevamente tomando medidas eh, por el tema de la pandemia que significará una reducción en la ejecución de muchas partidas y eso posiblemente dará el traste con una posibilidad del próximo año de presupuestar menores recursos. Eh, ahora bien, ¿qué pasa si este año tomo medidas de contención, por ejemplo, en reducir los costos laborales? Bueno, reduzco costos laborales en mil millones de colones. Como no los gasté, me va a reducir el techo fiscal del año entrante. Entonces, esos mil millones que le reduje ya no los voy a dedicar a becas, porque becas también es gasto corriente. Entonces, no lo voy a poder meter en el presupuesto del año entrante o los puedo meter, pero no los puedo gastar, porque la regla fiscal me va a decir que depende de lo que yo gaste este año, el próximo año no los voy a poder, eh, o el techo va a estar, a estar establecido con lo que gasté este año, ¿verdad? Entonces, esto hace imposible generar un sistema de eficiencia que nos permita a nosotros redireccionar recursos en los próximos años, porque si no, lo que tendría que hacer es automáticamente ir reducir este año, pero gastarlo en otra cosa para aumentar el gasto corriente. Y sabemos que a nivel de instituciones públicas es muy complicado. Entramos a un proceso de compras por SICOP que es sumamente lento y complejo la ejecución del presupuesto y esto tendrá implicaciones importantes el próximo año. Como decía Fernando, la peor ocurrencia que pudo haber es aplicar la regla fiscal en ejecución. Todavía en, en formulación se va conteniendo el gasto y podemos un poco salir adelante, pero en ejecución eso es una medida este, totalmente este, negativa, que lo que significará es reducir el tamaño del Estado, de instituciones públicas y la cantidad de, oficios que, de servicios que nosotros brindamos. Entonces, el presupuesto y la ejecución de los recursos durante 2020-2021 han resultado afectados por la reducción del FES, ¿verdad? Por esa eh, postergación de recursos, por la situación de emergencia, y resulta que se toma de base para el cálculo del gasto total y el gasto corriente de los próximos años. Ahora bien, entonces nosotros nos preguntamos qué es, lo que decía Fernando, estar en nuestros zapatos es complejo. Conforme nosotros vamos aumentando la actividad eh, de, las, de las instituciones, retomando el 100%, no lo podemos hacer, porque el retomar el 100% significará más gastos de operación, volver a tener un poco más de gastos en servicios públicos, tener más gastos en combustibles, en giras, en actividades de docencia, ¿verdad? Pero no los, podemos, eh, eh, no los podemos realizar. La única forma de aumentar esos gastos el próximo año es reducir otros. ¿Y cuáles otros nos quedan? Lo que nos queda es planilla o inversión. Entonces, esta situación nos pone en una coyuntura donde estamos tan amarrados ¿verdad? Que, que nos va a imposibilitar este, el desarrollo de actividades el próximo año. Como mencionaba, para 2022 se aplicará tanto para gasto corriente como gasto de inversión, al también al estar aplicada la regla fiscal más fuerte, los salarios no se podrán ajustar, lo que mencionaba, si la deuda PIB se mantiene por encima del 60% por 10, 15 años, la regla fiscal dice que no podemos ajustar los salarios por 10, 15 años, imagínense el poder adquisitivo que se perdería en los salarios del sector público. Esto significará ir reduciendo poco a poco el tamaño del Estado, menos instituciones, menos servicios, y una afectación tan fuerte que va a haber sobre el sistema de educación y la inversión que tendrá consecuencias muy negativas, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Recordemos que el desarrollo de un país y los instrumentos de desarrollo de un país son la educación y la inversión, y estamos afectando significativamente estos dos rubros. Entonces, podemos esperar que el desarrollo del país para los próximos años más bien sea un retroceso. Ya se ha advertido esta crisis, ha reducido el PIB per cápita a nivel mundial y hemos tenido un retroceso de casi 10 años, ¿verdad? Y con estas políticas y esta restricción tan significativa en estos dos rubros claves para el desarrollo de un país, tendremos una afectación y que las futuras generaciones son las que nos los van a, este, digamos, a achacar, ¿verdad? Porque eh, eh, es las decisiones que se tomen ahora lo que va a afectar para los próximos años, entonces esta es la presentación que les traje es, y les agradezco entonces el espacio y cualquier duda con mucho gusto. Muchas gracias Roxana, eh, excelente presentación, le regalé unos minutitos más para que, para que concluyera porque está excelente y generó una, una interacción de ideas y de preguntas en, el, en la plataforma muy interesantes. Eh, voy a ver cómo organizo estos comentarios para hacérselos llegar. Eh, en primer lugar, bueno, ante las, la, la exposición de ustedes, eh, Alberto Cortés dice excelente exposición y dice, bueno, es necesario entonces modificar la ruta económica y política por la que, por, por la que vamos, esta ruta. Yo digo, bueno, es una cruda realidad lo que nos están exponiendo ustedes, es una cruda realidad la que nos eh, expone Roxana y no quisiéramos otra década perdida, ni siquiera en educación, ¿verdad? Hay una pregunta para Fernando. Eh, en medios ha circulado que Hacienda no aplicará el decreto a Conare. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué opina Fernando? Y bueno. A Roxana, se han analizado consecuencias penales contenidas en la ley 9635 para los jerarcas que violen la, la regla fiscal. Eh, entonces te planteo eso y también un poco sobre lo que eh, están preguntando en el chat, de qué, ¿qué podemos hacer digamos como, como sociedad civil, como universidad, para presionar a un cambio de, de aplicación? O ¿Cuál es la ruta como para presionar hacia un cambio de la aplicación. Por el momento esa es para Fernando. Sí, un minutito para, para agregar algo que, que, que Roxana me, me dio luz con mi presentación que acaba de ser muy buena, por cierto, aunque muy cruda, pero yo creo que es la, la representación de la realidad. Hay otro problema en la regla, la regla no considera los gastos in, interanuales, la inversión es uno de ellos. Y por la forma en la que lo estaba explicando, Roxana, queda clarísimo que el problema es que si nosotros, por ejemplo, empezamos un proceso de contratación para un proyecto de inversión, la ampliación de alguna sede o, o, o, el, o las, la construcción de aulas, o instalaciones, laboratorios, lo que sea, y ese proceso se lleva más de un año para poder iniciar y requiere además un, un, un financiamiento por más tiempo, y la regla inmediatamente lo captura y nos lo, y lo, y lo deja pensados. O sea que casi que, que vamos a tener que arrancar el, el 2 de enero todos los años des, decidiendo qué vamos a invertir y acelerando procesos para tenerlo más gastado todos los años. Y eso es, este, por supuesto, imposible de, de, de, de ser. No me quiero ni imaginar, además, qué va a pasar si tuviéramos una emergencia en, alguna, este, en, alguna, digamos, en, en alguno de los campus o en alguna sede regional, y tuvimos que hacer alguna construcción, digamos, rápido, algún proceso de esos. Eh, esas son cosas que, que la regla Roma no incluye. Bueno, este... yo eh, creo que la limitación... Vamos a refrescarme, perdón, ¿cuál era la pregunta del... El decreto. El decreto. Ah, el decreto, sí, cierto. El decreto que no aplicaría a Conari. Sí. Vamos a ver, yo creo, yo sigo insistiendo que se sí aplica por lo que Roxana ya explicó. O sea, no, nos, no le aplica a las universidades en cuanto a la ejecución de su gasto. El decreto está dirigido a restringir las transferencias que el gobierno hace. Transferencias del, del caso del, del FES que surgen desde el Ministerio de Educación. Desde el, del, en, la, en términos de formulación y, y, y gestión del presupuesto, el FES es una transferencia que está contenida en el presupuesto del Ministerio de Educación. ¿okay? Entonces, cuando el decreto dice se le aplica al gobierno central, se aplica entonces sobre las, la ejecución de los recursos que tiene que hacer desde el gobierno central. Y el Ministerio de Educación no solo hace transferencias al FES, hace otras transferencias, incluyendo las transferencias a Lima para la, el financiamiento de algunos programas sociales, como, como por ejemplo los, los recursos de Avancemos. Entonces, claro, entra en todo ese paquete. Entra en todo ese paquete y ahí empieza la competencia, porque entonces para que, para que el MEP pueda darle un poquito más de plata a las universidades va a tener que quitarse a otras transferencias. Y además de, también se ve el tema global. Si el gobierno le quiere, quiere que el MEP ejecute más plata, otras transferencias que salen, por ejemplo, el Ministerio de Salud a la caja o este, que salen del Ministerio de Trabajo para FODESAF quedarían limitadas. Y, y esto empieza a generar esa competencia entre, el, entre los recursos del FES con el gasto social o, o las, la, el financiamiento de las pensiones que con cambio del presupuesto con, con, con respecto al FES o con respecto al gasto social. Entonces, sí nos va a afectar. Yo, yo sigo insistiendo que sí nos va a afectar. Es mejor prepararse para ese escenario. Pero además, aunque no nos afectase, ya quedó muy claro con la presentación de Roxana que en la ejecución del gasto, Igual hay limitaciones y muy serias. Entonces, este, tampoco tiremos campanas al vuelo si alguien nos dice, ah, el decreto no les afecta. Bueno, si nos pueden dar un, montón, un, un poco más de plata, de este lado ya no la voy a poder gastar. Entonces, quedó atrapado en la misma dinámica. O sea, el, el decreto es una, es una pieza del, del, de la ejecución de la, de la regla fiscal. O sea, no está totalmente aceptada de eso. Hay que verlo de una manera global. Y en ese sentido, este, si aunque el decreto no se aplica igual seguimos cayendo en las restricciones de la regla. Yo creo que un ejercicio tan claro como el que hizo Roxana, si nosotros pudiésemos presentarlo y ponerle en perspectiva a las autoridades de este país, no solamente las del gobierno central, sino en la asamblea y a los actores políticos que empiezan a, a, a surgir, como, o que van a empezar a surgir como candidatos de los distintos, distintos partidos, las implicaciones que esto va a tener en este caso solamente desde las universidades y la capacidad de responder a las demandas del público vamos a tener un espacio para decir, miren, nos vamos a asfixiar. O sea, La regla lo que se está convirtiendo es un mecanismo para ahorcar el presupuesto, pero eso no, no es inocuo, tiene eh, consecuencias en materia de, de, de servicios públicos. Y esta situación puede pasar en otros ámbitos. Yo creo que, por ejemplo, en materia de gasto social todavía no hemos hecho este ejercicio, ¿no? No, ya no es la ejecución propiamente de las finanzas universitarias, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las demandas sociales crecientes que vienen como consecuencia de la, de la crisis, de la crisis por la pandemia, y la capacidad financiera de los gobiernos para atenderla? O las, la inversión, la necesidad de inversión que tengamos ya van a quedar sujetas en el país a esto. Entonces, como bien señalaba Roxana, o sea, tenemos dos movilizadores sociales importantes y económicos como la educación y la inversión, atrapados en esta dinámica de la regla y yo creo que los, las, la, la clase política necesita ver la regla en perspectiva no es un elemento meramente de contabilidad este, fiscal no, tiene consecuencias macroeconómicas y sociales importantes Muchas gracias Fernando con esa participación contestaste eh, algunas de las dudas y las inquietudes sobre qué tenemos que hacer para pedirle al gobierno la no aplicación de la regla sin embargo, eh, a Roxana, bueno, quisiera hacerle una, un comentario también que, que, nos, que nos plantean aquí. Erika Enchus dice que nos metieron en una camisa de fuerza a las universidades y sobre todo la educación, ¿verdad?, tan esencial para el desarrollo de un país. Y les preguntan, eh, otra persona, si, a las, si las autoridades universitarias... Eh, le, que a las, uni, a las autoridades, un Giovanni Vega, creo que es Giovanni Vega, dice que, eh, sí, que a las autoridades universitarias les corresponde recortar gastos innecesarios y ser más eficientes. Eh, yo creo que eh, aquí, con el ejercicio que Roxana nos acaba de hacer, y tal vez le doy la palabra como para que... Eh, Aclare a, a las personas que, que, que están solicitando, digamos, que las universidades sean más eficientes en sus gastos, eh, que ese no es el problema, ¿verdad? El problema es la ejecución como este, Roxana ampliamente nos ha explicado. Y también preguntan si, si desde las autoridades de las universidades se han realizado gestiones con el gobierno para que no se aplique la para que se aplique la cláusula de escape en estos momentos de crisis económica o por lo menos que no se les aplique a las universidades, sobre todo cuando en Europa eh, se ha, digamos, pausado la, la aplicación de la regla fiscal temporalmente. Sí, claro. Este, bueno, coincido totalmente. Tenemos una camisa de fuerza que es lo que hemos venido enfrentando este, este tiempo, ¿verdad? Y el problema es que o cumplimos o cumplimos. El año pasado las universidades se tomaron la decisión al inicio de no enviar los presupuestos a la STAP, ¿verdad? La autoridad presupuestaria para verificación de cumplimiento, regla fiscal y nos archivaron el presupuesto, ¿verdad? En 2020 el presupuesto inicial eso tuvo implicaciones que las estamos enfrentando 2021 porque iniciamos 2020 con un presupuesto archivado con un presupuesto más bajo que el de 2019, ¿verdad? Y eso tuvo implicaciones sobre el cálculo de la regla fiscal como se los enseñé hace un momento. Entonces, el no hacerlo no es opción, ¿verdad? Ahorita mientras nosotros tengamos que cumplir la regla, tenemos que cumplirla. El problema es que hemos tomado y todas las universidades estamos tomando medidas importantes de contención del gasto, pero muchas medidas que hay de gasto en contención responden a una situación de crisis, ¿verdad? Una situación de pandemia o una situación donde nunca había vivido, ¿verdad? Eh, eh, eh, al menos que se tenga, eh, que nosotros tengamos una experiencia, ¿verdad? De confinamiento, donde y la, pre, la no presencialidad, ¿verdad? Tanto en docencia como en actividades de investigación, extensión y en actividades eh, de administración, pues esto hace que muchos gastos se hayan reducido, pero va a ser necesario incrementarlos. En el momento en que volvamos al 100% a la presencialidad, ya algunas instituciones se están pensando, bueno, no vamos a poder volver al 100% a la presencialidad porque no damos abasto, no podemos hacer frente a ese gasto, ¿verdad? Y en realidad se están tomando muchas medidas de contención del gasto, pero cada medida de contención del gasto nos castiga para el año siguiente. Entonces, eso sí es súper complejo. Por eso mencionaba la aplicación de la regla fiscal en el proceso de ejecución no es una medida ni el objetivo que se buscaba con la regla fiscal de contener el crecimiento del gasto. El aplicarla en ejecución es una medida para reducir el tamaño del Estado. Eso es el objetivo que tiene y el pleito ¿verdad? que, que tuvo el año pasado, que el Ministerio de Hacienda decía no, pero apliquemos la regla fiscal en formulación y la Contraloría se ciñó en que fuera sobre ejecución. Yo creo que eso también es, es cambiable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no está en la ley. En la ley 935 no está establecido o a través de los diputados y diputadas que podamos hacer una interpretación también de esta ley en cómo aplicarla, porque como vemos, no solamente es afectar a las instituciones o a las universidades públicas, sino es toda la institucionalidad que tenemos en el país. Entonces sí es importante hacer conciencia sobre esto, ¿verdad? Y que no es que, que no queramos atender las disposiciones en cuanto a condición del gasto, sino que es inmanejable, ¿verdad? Y para el próximo año va a ser peor y estamos arriesgando compromisos, ¿verdad? Lo que mencionaba, ¿qué pasa si ya tenemos un contrato adjudicado? Y si tenemos que pagar esa obra y tenemos la plata y no la podemos pagar, este, ¿nos van a hacer algún levantamiento de la regla? Pues no. Este, preguntaban que si se puede levantar la regla. Bueno, hay una posibilidad que establece el reglamento del, del título 4 de la ley 9635, que es que yo puedo solicitar levantamiento de la regla solamente para atender cuestiones directamente por emergencias, ¿verdad? En el caso de la UCR, el año pasado lo solicitó, por ejemplo, que se, se incrementen gastos muy específicos y temporales para atender una, eh, un monto extra que, que, qué sé yo, para atender conectividad, ¿verdad?, de los estudiantes, que es solamente por ese año, pero ya para el siguiente año no se puede dar. O sea, la regla fiscal la podría levantar y específicamente un rubro para ese fin específico habría que pedirle autorización a la Comisión Nacional de Emergencias mediante un proceso, pero esa es la única forma ya los demás gastos no hay forma de meterlos dentro de ese levantamiento de la regla y Hacienda ha sido muy claro en que no va a levantar la regla fiscal aplicando el tema de la, de la reducción en el crecimiento de la economía Sí Muchas gracias, Roxana. No solamente estamos, se nos está conteniendo el gasto, sino hay implicaciones en la calidad. Nos ha quedado claro el día de hoy con la explicación suya y la explicación de Fernando y de Sofía, a quienes agradecemos. Eh, se tuvieron que retirar antes de la finalización del, del seminario, la, del foro, perdón, eh, por asuntos laborales, pero les agradecemos desde ya, este, la participación y la participación a todos ustedes allá detrás de, las, de la, a través de la plataforma de la rectoría en YouTube. Eh, es un escenario, como decíamos, repito, para cerrar, Crudo, Roxana, que ustedes nos han eh, externado el día de hoy, eh, creo que tenemos como universidades y como eh, ciudadanos y ciudadanas de este país verdad, que eh, levantar nuestra voz para cambiar la ruta en caso de que se pueda plantear las soluciones creo que estos espacios deberán ser eh, más constantes son espacios de reflexión muy importantes en donde eh, también se nos, se nos da la oportunidad de plantear eh, respuestas concretas y hacer eh, peticiones, incidencia, presión a, al gobierno, ¿verdad? Creo que como universidades públicas tenemos no solo el derecho, sino la obligación de alzar nuestra voz. Y en ese sentido, pues yo haría un llamado a, los diferentes, a las diferentes personas, organizaciones de las universidades, ¿verdad? Que, que estudiemos bien el tema, que analicemos los datos, así como la excelente presentación que nos ha hecho... Eh, Roxana, el día de hoy, con datos en los diferentes ejemplos que se nos puedan presentar en el día a día. Yo le agradezco a usted, Roxana, que, bueno, en, en, en su, usted está aquí hasta el final, ¿verdad? En el, y en, representación, en su representación a Fernando y a Sofía por habernos acompañado, a todos ustedes. Esperamos que nos acompañen en un próximo momento y sigamos en la reflexión y sigamos en el análisis de los datos de la realidad nacional. Que tengan buenos días. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Buenos días.